Bueno, Este es un tutorial para los videos de Andrés. Así se abre la puerta cuando te quedaste. Mira, mira cómo era. Mira este hombre, por favor, es tan habilidoso con las manos. A ver, a ver. Trambólico. ¿A cómo se se? ¿Esto se lo enseñaron en San Onofre a usted? No, no me llegan al chito, que Ay, yo quiero ver cómo hace el... Uy, uy, uy, uy, uy. Tengo que bajar acá. Ah, ¡Uy! ¡Mira! No te lo puedo creer. ¿Y ahora? Sí, ah, y el pescador, Martín Pescador. Maravillosa jugada. ¡Oh, coca! Vale. ¡Oh! ¡Oh!